Hola, mis hermanos, Cristianos, en la gloria de la fe que conquista. Otra semana más, otro jueves más, siempre en plan de la gloria y la honra a nuestro Señor. Hoy con una palabra que nos trae el Señor que se ha titulado Cuando confías en tus aliados. entonces es cuando tú confías en tus aliados, pero realmente al ejemplo que vamos a entrar rápidamente, el presidente de Ucrania, Zelensky, confiaba en la OTAN, o en inglés la NATO, NATO, que es la organización. Uh, unidas del Atlántico entonces eh, eh, él confiaba porque estas, estas naciones tienen poderío son potencias son, eh, tienen armamentos y todo pero le dieron la espalda quedaron solo, eh, se sintió solo, Dijo, nos, nos quedamos solos y es por eso que el Señor en su palabra dice maldito el valor que confía en el hombre y es por eso que el Señor lo lleva a Jeremías capítulo 17 versículo 15 rápidamente nos dice así ha dicho el Señor Maldito el varón que confía en el hombre Y pone carne por su brazo Y su corazón se aparta de Jehová Sabemos que este presidente es judío No sé si realmente se está buscando la presencia de Dios Él está pidiendo a Dios Pero basado en lo que vemos Está pidiendo mucho al hombre Y el hombre lo ha dejado solo Es por eso que muchas veces Como lo dice su palabra en Jeremías a ah, maldito el varón que confía en el hombre tú has confiado en el hombre al comienzo te puede dar cosas hermosas pero al final te puede dar esa patadita te puede decir no ya no más también el señor cuando te recibe con sus manos con sus brazos abiertos está y su corazón abierto a ti el señor te está diciendo conmigo tendrás una vida eterna y es por eso que voy a, también voy a resaltar una vez más estos puntos del presidente de ucrania Zelensky creyó que los países aliados lo ayudarían si Rusia lo atacara. Los países iban a decir que no, que si Rusia iba a intervenir ellos iban a hacer tantas cosas, eh, todo era de labios, como dice Mateo 15,8 8, eh, me adoran de labios, pero su corazón está lejos de mí, como lo dice la palabra. Y sabiendo que cuando él necesitaba de ellos, le dieron la espalda, mis queridos hermanos. Qué tremendo es esto. Mira que el Señor, en esta palabra que maldito el varón que confía en el hombre, nos lleva a Filipenses, en, en Filipenses capítulo 3, versículo 3, que nos dice: Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. La misma palabra nos dice en Filipenses, a esa iglesia de Filipos, que se estaba hablando y somos en el Espíritu y cuando lo confiamos en el Espíritu, Realmente hay una transformación y esto me hace recordar cuando la, eh, la, la reina de Inglaterra, Isabel, si no estoy mal, eh, sabía, eh, eh, ella estaba preocupada que los alemanes iban a atacar a, a Inglaterra. Entonces ella pidió que oraran, doblaran rodillas. Y entendió que eh, no pidiendo a los aliados, sino doblando rodillas, es un ejército más valiente es de carne y con desarmamento, y Dios hizo algo maravilloso. Ese día hubo una niebla que los mismos alemanes o rusos no estoy muy bien uh, seguro about, eh, acerca de esto, pero aquellos que iban a intervenir en, en Inglaterra no pudieron porque dijeron: No, esto está imposible de, de, de cruzar por toda esa niebla y nos vamos a perder. Entonces, ¿quién hace eso? El gran yo soy. Y eso es por eso que te lo dice el Señor: cuando confías en los aliados, cuando confías en el hombre, nada te sale bien. Y también nos lleva a Isaías 31, capítulo uh, 31, versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto uh, por ayuda, en los caballos buscan apoyo, y confían en los carros porque son muchos, y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miran el santo de Israel ni buscan al Señor. Una vez más, el presidente de Ucrania buscó a hombres, no basado en lo que se ha visto, en lo que se ha escuchado, no buscó a Dios. En, en sus charlas, en sus discursos, no he visto que nombre a Dios. Entonces yo me baso en lo que he escuchado, en lo que veo. Y lo está buscando, gloria a Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Salmo 146, versículo 3 nos dice, No confíes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación la única verdad eh, y la única verdad el camino la verdad y la vida es Jesucristo el Hijo de Dios podemos llegar al Padre es nuestro, nuestro abogado entonces para con el Padre y rápidamente eh, Juan en el Evangelio de Juan 14, 14:6 nos dice Jesús les dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí el señor nos dijo eh, que nadie viene al Padre por medio de las potencias, por medio de las cosas que, voy, que yo, el hombre te va a decir, no, por medio de Jesucristo. Tú reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, mejor dicho, todo va a ser lo, vas a ver lo sobrenatural. Por eso el título es, eh, cuando confías en los aliados, cuando confías en el hombre, una vez más, te pueden al comienzo dar cositas hermosas, bonitas, eh, eh, preciosas, darle la luna y las estrellas, pero al final te van a dar una patadita y que se acabó. Entonces el Señor... En esta mañana te está diciendo que fíjate del Señor, de todo tu corazón te dice al Señor y no uh, estribes en tu prudencia. No vayas con tu propia sabiduría, no vayas con tus propias decisiones, sino siempre pidiendo la sabiduría al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Otro pobre maravilloso que nos trae el Señor, porque el Señor será tu confianza y él preservar, uh, uh, preservará tu pie de ser preso. Entonces... Pero también vemos una nación de Ucrania que muchos eh, cristianos están orando por su país, por su nación. Y bueno, el señor yo sé que está haciendo cosas sobrenaturales y yo sé que va a hacer más. Vemos el caso de un señor que eh, desafortunadamente perdió a su esposa y, y en, esa, en ese borbandeo escuchó a su hija pequeña eh, que sobrevivió. Él dice que el mejor... El, la, el mejor sonido que pudo escuchar en su vida fue el, el, el, el haber escuchado a su hija llorar y saber que estaba viva. Él estaba apartado, regresó a su casa, su esposa estaba muerta, pero su hija estaba viva. Eso es lo sobrenatural del Señor. No entendemos muchas cosas, decimos por qué pasan estas cosas, pero bueno, cuando tú confías en Dios, tú vas a entender, cuando estás en el Espíritu, vas a entender las cosas del Espíritu Pueblo, pero cuando estás en la carne, cuando confías en tus aliados, Vas a ver todo en la carne. Ya para ir terminando rápidamente, mis hermanos, vivimos por fe, no por vista, como dice segunda 2 uh, Corintios 5, 7. Vivimos por fe, vivimos por fe de que confiamos en Cristo Jesús, de que Él es nuestro Salvador, de que Él transformará nuestra vida, transformará, quitará, nuestra, quitará enfermedades, hará algo sobrenatural. Sabemos que algún día tendremos que partir de este mundo, pero el Señor te ha prometido que Él ya venció al mundo, que tenemos Es claro que sí, que vamos a tener... Eh, Uh, aflicciones aquí en este mundo, pero Él ha vencido al mundo, te lo está diciendo en el nombre poderoso, de su nombre. Y ya terminando, Santiago 16 nos dice, uh, pero que pida con fe. El Señor se está diciendo, pero pidas con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Si has visto, si has conocido el mar, o de pronto si has ido a una piscina, que las aguas van así van yendo y llevando, cuando alguien se mete y las aguas comienzan a moverse, y mueven cualquier, um, eh, um, de pronto una hojita, así el Señor está diciendo, pidan con fe, que al momento que se esa persona, si no ha sido al mar, eh, se bota a la piscina y esa hoja está ahí, tú declaras eh, de por fe que esa hoja lo no se va a mover. Entonces, eso es lo sobrenatural del Señor. Entonces, el Señor te está diciendo en esta semana, Iglesia, no confíes en tus aliados, como lo hacía, eh, como lo estaba haciendo o, o lo que está haciendo el, el presidente de Ucrania. Confía en Dios. Doblemos las rodillas en Dios, a, a Dios. Y pidámosle a Dios por esta nación, no únicamente por, eh, por Ucrania, por, esas, por esos países en conflicto. Y te pedimos, Señor, también por Colombia. estas elecciones, Señor, que este pueblo sea pidiendo su sabiduría, no la sabiduría de un hombre. Que, está, que están diciendo que van a cambiar un país, pero... Cambiando un país, con la aprobando un aborto, ¿qué, es, cam, ¿qué clase de cambios son esos? ¿Qué clase de cambios eh, tú esperas que, que acaben una vida y que y que digan que van a cambiar un país? Por eso dice, uh, cuando confías en tus aliados, cuando confías en un hombre que te está diciendo que va a cambiar un país, el único que puede cambiarlo es Cristo Jesús. So, entonces Iglesia. El Señor te invita a que realmente busques la presencia del Señor y siempre le des la gloria, la honra y el poder. Bueno, mis hermanos, esto ha sido otra misión más aquí de la Fe que conquista, siempre le la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, síguenos por las diferentes eh, redes sociales, eh, Facebook, uh, Instagram, uh, Twitter, también en nuestro canal de YouTube, nos en la Gloria. Y muy pronto ya pusimos unos pediditos chiquiticos ahí, pero allá muy pronto vamos a poner mensajes maravillosos por TikTok. Síganos también por TikTok. Uh, y vas a ver lo, lo que hace el Señor en la, en la parte sobrenatural de reino de los cielos. Que Dios te continúen bendiciendo y nos veremos en otra misión, aquí, en la fe que conquista. Bendiciones.